Estamos en la sede de la Federación Colombiana de Educadores y vamos a conversar con su secretario general Buenos días Un saludo, Un buenos días para usted y buenos días para todo el equipo que está hoy visitándonos para conversar sobre temas trascendentales Muchas gracias. Estamos frente a una decisión crucial en la historia de la sociedad colombiana y naturalmente hay un gran interés por conocer el punto de vista de FICOE frente a los dos candidatos. Bueno, hace mucho rato en la historia del país, no ocurre lo que está ocurriendo en materia eleccionaria, ¿no? Que un candidato de tinte absolutamente de derecha no pase a una segunda vuelta directo, ¿no? Un candidato hijo del bipartidismo no pase a segunda vuelta, pero se encuentra entonces uno con un candidato indescifrable, que es el eh, es heredero de, de algunas costumbres y de algunas posturas, pero que no encarna ni el partido conservador ni el partido liberal como tal en, en su doctrina y en su manifestación ideológica. El señor Rodolfo, en un mar de confusiones, en un mar de incertidumbres, en un mar de imprecisiones, podríamos señalarlo como un candidato muy populista, eh, tal vez seré irreverente pero trataré de ser respetuoso es como identificarlo como lo que le ha pasado a la américa nuestra con los llamados eh, payasos electorales entonces Donald Trump Bolsonaro son una muestra y seguramente el que estamos referenciando pero también es es producto de una orientación ¿no? Política, hablan de los outsider políticos, entonces sale alguien eh, como por la mitad, sale una tercería y esa es la que está llamando la atención y derrota a esa tercería pues un candidato de la ultraderecha como lo era el señor Fico pues eh, con todos sus clanes eh, eh, a bordo y a sus espaldas. Pues terrible la, la improvisación de su propuesta eh, Terrible que no tenga ningún pudor en decir una locura hoy y mañana decir que eso no era así. En suponer una mentira como un argumento verdadero y, y sin ningún escrúpulo al día siguiente decir que se equivocó, que, que le perdonen. es eh, Grave por los señalamientos y las acusaciones que se hacen a los sectores sociales, sectores de trabajadores indistintamente, ¿no? pues parece que es un espontaneismo, no se miden cosas. Su lenguaje, si bien es cierto, es popular, es un lenguaje en muchas ocasiones vulgar y eso debe centrar la atención y llamar la atención. Creemos que ahí no se consideran y no se recogen la posibilidad de resolver muchas de las necesidades recurrentes del país y seguramente muchas de las aspiraciones de los colombianos no van a tener la posibilidad de una buena salida. En el otro escenario, pues, está la campaña de Gustavo Petro, que la lidera él, ¿no? Porque, pues, hay que decir que nosotros aún seguimos pensando y convencidos de que el Pacto Histórico es un proyecto político en construcción y que es una convergencia de muchos sectores alternativos, es una expresión y manifestación de muchas organizaciones que están, como dijera Shaul en una sociedad del cansancio, no, cansados de tanto atropello, de tanto incumplimiento, de tanta injusticia, de tanta inequidad, de tanta corrupción, de tanta, de tanta violencia, de tanta degradación de la vida. Y eso hace que tengamos una profunda reflexión y creemos que ahí tenemos una oportunidad histórica. En este momento, de todos sus 15 ejecutivos, estamos respaldando la campaña de Pacto Histórico y nos identificamos con la propuesta de Gustavo Petro, Presidente, y Francia Márquez, Vicepresidenta. Con el equipo de educativo de, de, de Gustavo Petro hemos conversado algunas veces y le hemos dicho que hay que pensar en una educación con otras pertinencias, que hay que pensar en una educación en y para la vida, en y para la coexistencia, con el otro sujeto de carne y hueso pero en la coexistencia con el contexto natural le hemos señalado que necesitamos avanzar en propuestas comunes como la materialización de la reforma constitucional al CGP eso significaría oxigenar económicamente hacer una restitución de la plata pública que históricamente le han arrebatado al sector le hemos planteado también la necesidad de hacer una revisión de los currículos en el país o seguramente dar unas líneas ...para pensar en una reforma educativa necesaria y urgente hoy... ...poner la, la educación en un diálogo nacional... ...poner los foros no en la dinámica educativa... ...no en la dinámica de temas ministeriales de, de interés coyuntural... ...sino poner los foros en la dinámica de lo que quiere, piensa, espera... ...y desea la gente hoy en el asunto educacional. Ese es como el escenario que hoy podríamos sintetizar... ...o podríamos estar como visualizando con la necesidad de seguir insistiendo y seguir haciendo los niveles de incidencia para que la propuesta del pacto y, y las posibilidades de tener un candidato y alternativo, progresista, pues se pueda consolidar en el país. Muy bien. En ese orden de ideas, la historia reciente de, la, de los conflictos entre el Magisterio, FECODE y los gobiernos, hay un antecedente que me parece muy significativo. En el año 2017 hubo un gran, una gran movilización de los maestros y se llegó a unos acuerdos con el gobierno mmm, sintéticos, integrales. En estos años esos acuerdos, qué tipo de desarrollo tuvieron. Y en la perspectiva del pacto histórico, cómo se anticipa que sería el cumplimiento de esa visión sintética que quedó consignada en, en los acuerdos. Pero la historia de FECODE, hay que asignarla también en la historia de la lucha y la movilización, ¿no? Año 66 para nosotros es un año emblemático, en la marcha del hambre. Producto de eso salen dos leyes macros que reglamentarían todo el quehacer educacional y el quehacer del maestro y la maestra. El decreto 2177, que es el estatuto docente, ese estatuto es un, es un compendio que reglamenta el oficio de ser maestro en el país, que da unas responsabilidades financieras de pago del Estado con el maestro, que permite la profesionalización de los educadores en el sentido de que la mayoría eran como bachilleres pedagógicos, se hicieron normalistas, ingresaron a las facultades de educación, que permite su ascenso y permite su mejoramiento en alguna en alguna medida y generar otras condiciones de, de vida para el Magisterio. Y aparece la Ley 91, que para nosotros es la, la, la médula, ¿no? la parte medular estructural de la salud y pensiones del Magisterio. Eso se ha venido como desconociendo y surge un escenario nuevo, pero ya hace varios años, que es el escenario de la negociación colectiva. Y FECODE viene presentando pliegos de negociación colectiva. Yo creo que ya son unos seis o ocho pliegos que ha presentado FECODE. En esa negociación colectiva se logran consolidar las actas de acuerdo colectivo, que son actas de acuerdo de FECODE con el gobierno nacional, no son con el Ministerio de Educación. En esas mesas de negociación está el Ministerio de Hacienda, Plenación Nacional, Ministerio de Salud, está de está el Ministerio de Educación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, como parte integral del, de, del Gobierno. Y los acuerdos que se suscriben tienen un amparo constitucional y tienen fuerza de, de ley. Pero lo que nosotros notamos es que el histórico también nos da una muestra de que los acuerdos se desconocen. O sea, se incumplen y no solamente es con nosotros, con todos los sectores del país se, se incumplen. Eso también motivó a un, un estallido, una manifestación popular en el estallido social. Eh, nosotros hemos eh, insistido en los dos últimos acuerdos, estos, es en los tres últimos. Este es el acuerdo del, del 2021, está es el del 2017 y el 2019, que en los que podríamos mmm, llamar la atención. Pero en ellos hay una una, un común denominador, está la lucha por la materialización a la reforma constitucional al sistema general de participaciones, que para nosotros es la ganancia social de los acuerdos, eso implica que tendrán que revisarse qué pasó con el pasado cuando teníamos nosotros los recursos en garantía constitucional, los artículos 356 y 357 que nos hablaban del situado fiscal y había una plata con destinación específica para tener, atender la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico. Eh, los últimos gobiernos decidieron hacer enmiendas constitucionales que la historia las conoce como los actos legislativos el acto legislativo 01 del 2001 le quitó ese piso constitucional y con ello acabaron el sistema general de participaciones y crearon una bolsa común que se llama el sistema general de participaciones. Acabado el situado fiscal con el sistema general de participaciones ya no se apropian los mismos recursos y sistemáticamente vienen haciéndose recortes a estos sectores trascendentales. En pandemia uno advierte cómo hubiese sido los niveles de contención de esa pandemia si esa plata pública no la hubieran quitado a la salud, a los hospitales públicos y no se la hubieran quitado inmisericordemente a la educación pública. Es volver a encontrarnos en el escenario de, de la necesidad urgente de hacer mayor inversión social en estos sectores. Alguien dijera intentar recuperar la plata que históricamente le arrebataron a estos sectores sociales del país. Y por eso es una lucha en la que se tienen que concitar todas las voluntades. No solamente la voluntad del educador, sino las voluntades sociales. Pero hay una ganancia social que nosotros también la estamos eh, eh, difundiendo en los acuerdos. Es volver a conversar en la educación. Por eso en los acuerdos está plasmado que tienen que reactivarse las juntas municipales distritales y departamentales de educación. Esas juntas como la conjunción de muchos actores del hecho y el acto educativo para ponernos en una sintonía de revisar cómo tenemos la educación en los territorios, por ejemplo. Eh, un bonito tema sería hoy saber qué le ha pasado a la educación en pandemia. Si hoy en la escuela de la presencialidad que la forzaron y que la improvisaron en esa escuela del retorno para algunos, nuestras niñas, niños y jóvenes tienen las condiciones mínimas y necesarias. Si en esa escuela los niveles de convivencia no se profundizaron hoy producto de la pandemia o, o qué está pasando en la escuela. Eh, si la salud mental de los estudiantes y de los profesores y la salud social de las comunidades está afectada y se reflejan esas, esos esas alteraciones en la vida escolar, poner en discusión lo que tenemos hoy y lo que nos falta hoy para tener una educación con otras condiciones. Pero nosotros aprovechamos la oportunidad para decirle a la ministra no estaban listas las instituciones educativas. No estaban listas porque aún encontramos instituciones educativas sin PAE en el país. Mire, Revisemos la historia y las demandas son permanentes, no está el programa de alimentación escolar disponible en muchas instituciones educativas del país. Y el gobierno lo que hizo fue crear una unidad especial para atender el PAE. Para nosotros eso es una carga burocrática adicional innecesaria. Los millones destinados a esa unidad de atender el PAE, transferidos a las regiones, hubiesen resuelto mucha necesidad de la ración alimentaria para los estudiantes. Tenemos instituciones educativas al borde de las emergencias de emergencia sanitaria, con pozos sépticos llenos, sus letrinas rebosadas, y la salida es que los niños lleven hoy vasenillas como parte de su kit escolar para atender eso. Entonces, nos parece que eso sin misericordia, faltan adecuaciones, faltan mayor inversión, falta un mayor control porque los fondos destinados por el fondo de emergencia ...pues parece que no están cumpliendo su fin último. Instituciones educativas entregadas para concesión y en contratación de sus plantas físicas... ...están derruidas y hay mucha necesidad recurrente insatisfecha y que no, no se atiende como se debiera. Entonces decimos nosotros que falta mayor inversión, que las instituciones merecen no hay otro tipo de elementos. Decir que en estos acuerdos que nosotros los defendemos... Pues también está el componente de, de, de dignificación de la profesión docente. Hemos dicho al gobierno que necesitamos sentarnos a conversar sobre la necesidad de construir un nuevo estatuto de la profesión docente. El estatuto de la profesión docente como un instrumento, un elemento, un decálogo por utilizar el término que reconozca lo que sustancialmente hace el maestro y la maestra. Eso significa la parte académica, pedagógica, didáctica, metodológica e investigativa, si quieren. Que reconozca la experiencia del maestro, el tiempo, su vocación. Mucho maestro, fácilmente en el informe que tenemos que se llama La Vida por Educar, podemos registrar cuántos maestros le han entregado la vida al ejercicio de la educación. Este estatuto tiene que reconocer la formación del maestro, eso significa sus procesos eh, académicos, su, su mejoramiento profesional, maestros que se endeudan para hacer sus maestrías, doctorados, especializaciones. Y este estatuto también tendría que llevarnos a mirar la práctica, la práctica sobre la, lo institucional, es decir, muchos maestros lideran proyectos vitales institucionales, Hoy no se reconoce ni se desconoce. El estatuto tiene que ser también concertado, por eso hay una mesa de alto nivel que está creada, una tripartita entre el Ministerio de Educación Nacional, FECODE y el Congreso de la República. En sus discusiones, en sus, en sus sesiones, pues va avanzando. Hemos avanzado en el primero y segundo capítulo, que son generalidades ya en un, algunos asuntos eh, muy administrativos, pero las discusiones esenciales sobre la estructura del ascenso, sobre mmm, evaluación, no se han asumido. Porque el gobierno está pensando en una evaluación castigo, en una evaluación punitiva, en una evaluación eh, para descalificar la profesión docente y como una evaluación, como un pretexto para desvincular a los educadores de las plantas oficiales. Nosotros le hemos dicho sí, hay que sentarnos a conversar en una evaluación por procesos, en una evaluación correctiva, en una evaluación que permita el mejoramiento, el repensamiento, pero tiene que ser sobre lo sustancial, lo académico, lo didáctico, lo metodológico y lo pedagógico. La evaluación tiene que ser eh, mirada en otros campos, tiene que corresponder a otros intereses y la evaluación seguramente tiene que ser un elemento de discusión en el que tengamos que algún momento avanzar en algún acuerdo para darle salida al estatuto. En los acuerdos también estamos peleando por el régimen de salud y el régimen de pensión. Pues nos acaban de dar una sorpresa en días pasados recientes. El gobierno quiere tocar el modelo de salud de los educadores. Ese si bien es cierto, es un modelo exceptuado, un mo modelo especial. Al gobierno no le interesa ya tener esos regímenes especiales en salud y pensiones es atacar la Ley 91 y tocar algo valioso para nosotros, que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se nutre con recursos del Estado y con los aportes mensuales de los educadores. Tocado el fondo, pues eh, van a dar la, la posibilidad de la libre afiliación de los maestros a las EPS. Nunca antes las EPS habían hecho parte de nuestra estructura de salud. Hay unos prestadores que se contratan y son los que atienden las regiones. Quieren acabar la regionalización de 10 regiones, pasar a 4 o 5 regiones en el país. Y todo apunta a que quieren llevar la salud y las pensiones del magisterio a que sean manejadas por monopolios, por fondos privados y monopolios extranjeros. que ven en eso? Pues un negocio muy jugoso y seguramente va a haber una disputa muy fuerte entre ellos por apoderarse del negocio de la salud y pensiones del magisterio. Nosotros, en cambio, tendremos que... Seguir en la tesis de defender el modelo, porque lo que está mal en salud para nosotros son los contratos de salud que deben tener mayores niveles de exigencia, unas vedurías, unas auditorías y estos, eh, estos contratos tienen que tener la facultad en alguna instancia sancionatoria por la mala prestación del servicio. Pero los acuerdos finalmente para nosotros eh, son una garantía para el derecho a la educación de los colombianos con los acuerdos nosotros defendemos los intereses de la generalidad de los educadores del país y con estos acuerdos defendemos la educación pública como un bien común, un patrimonio y un derecho fundamental que no nos han podido quitar a los connacionales. Bueno, esa evocación que hiciste acerca de las tradiciones de FECODE me permite avanzar en, en una pregunta sobre la celebración de los 40 años del congreso de Bucaramanga ¿Y en qué han pensado, cómo la federación y los maestros van a tratar esa tradición y las vicisitudes que esa experiencia ha tenido en estos 40 años y también un poco para ir finalizando, está la idea de convocar un congreso pedagógico. ¿En qué términos está? ¿Cuál, ¿Cómo se concibe? ¿Hay entusiasmo? ¿O todavía eso no arranca? ¿Cuál es la situación? Bien, sí, nosotros tenemos eh, tres tareas por atender en. en en lo que queda de este año calendario. La primera es la Asamblea General Federal. Esa está ya convocada para realizarse en la ciudad de Cali y si todo va bien, tendríamos que realizarla en el mes de julio de este año. Pero también hemos dicho que hay que hacer un evento conmemorativo de los 40 años del movimiento pedagógico y sacar también en el segundo semestre de este año sacar el tercer congreso pedagógico nacional. Nosotros consideramos que la lucha también es pedagógica y cuando hablamos de la lucha pedagógica y del movimiento pedagógico para nosotros es un escenario muy valioso de expresión del quehacer del maestro y es un escenario de expresión de cómo sentir y vivir la educación desde otras miradas. La lucha pedagógica, usted bien lo señala, en los 40 años, el Congreso de Bucaramanga, pero luego en el Congreso de Pasto se lanzaron las 10 tesis del movimiento pedagógico. Producto de eso surge la revista de Educación y Cultura, mire, que lleva 144 números publicados, y surgen los centros de educación e investigación docente, los famosos CEIT. Y en la revista número uno de Educación y Cultura, si la memoria no me falla, el titular que aparece ahí resaltado es una nueva opción educa o por una, op una nueva opción educativa. O sea, desde ese tiempo, esos escenarios vienen pensándose en eso, en construir otra posibilidad para la educación. Ese sería un evento conmemorativo, pero también vamos a avanzar en el Tercer Congreso Pedagógico Nacional. Eh, hay un ambiente interesante, la dinámica la estamos colocando a través de nuestro Centro de Estudios e Investigación Docente, el CEID Nacional. El CEID se ha reunido con los CEID regionales, con los CEID departamentales. Ya son dos o tres encuentros de, de las filiales en torno a la discusión del Congreso Pedagógico y le hemos dicho que el Congreso y el evento no tienen que ser encuentros de, de ilustres visitantes con discursos novedosos. No puede ser un escenario eminentemente discursivo, sin decir que eso no es necesario. Pues habrán invitados especiales, grandes académicos, pedagógicos, seguramente la universidad estará presente, el sector de investigación, el sector de la ciencia... El sector de la, de la academia lo hemos dicho pues, Para conversar en, en, en temas preocupantes y en temas urgentes y necesarios Pero el Congreso al final tiene que centrarnos en, en un diálogo por la educación Un diálogo general y un diálogo nacional por la educación El Congreso al final tendrá que señalar algunas líneas, algunas ideas fuerza De ver otras formas de educar de entender que la educación debe eh, corresponder a otros requerimientos. Alguien nos decía por qué la educación siempre fue pensada por los que enseñan y por qué no fue pensada por los que quieren aprender. Alguien nos decía, miren, por qué la educación no está garantizada en lo público como en otros países. ¿Por qué nos comparan con la educación con otros países? ¿Por qué la educación en nuestro país la someten a los rankings y solamente a las respuestas de los organismos internacionales? Nos decía alguien, hombre, ¿qué hace el Banco Mundial? ¿Qué hace un banco en la educación? ¿Por qué un banco, el Banco Mundial? ¿Por qué el Fondo Monetario en la Educación? ¿Qué hacen ellos? Seguramente hay otros intereses de la mercantilización y la privatización. Pero tenemos que decirnos en el Congreso Pedagógico que tenemos que distanciarnos de las pedagogías únicas, por ejemplo. Y tenemos que abrir una discusión fuerte sobre los currículos. Y creo que estamos asistiendo a algún prescriptismo curricular. Hoy la pandemia debió llevarnos a un pensamiento de otro tipo de educaciones, con otra pertinencia. Una educación con una pertinencia social y política, que dista mucho de la educación con la pertinencia ministerial. Seguramente en esa educación en el respeto a la vida, a los derechos humanos, en el repensamiento en esa nueva educación con otras posibilidades, en la educación en la civilidad, en la democracia y la ciudadanía. Seguramente una educación pensar, pensada en, en la interculturalidad. Como un escenario en el que podamos estar todos, sin fobias, sin marginamientos, sin silencio, sin discriminaciones, sin olvidos. Y también una educación en armonía con la naturaleza, con el contexto natural. Eso nos diría nosotros hoy que necesitamos un currículo en y para la vida. Poner la, la educación al servicio, poner la ciencia al servicio de la vida al servicio de la educación? Creo que serían discusiones valiosas en el Congreso. Me parece que esa perspectiva así ambiciosa, pues no podría darse en un lapso tan breve. Yo, pensando en el segundo semestre para la realización del Congreso, me parece, y eso se lo manifiesto, me parece que no, no garantizaría ¿no? una participación como la que usted está mencionando. Y, y, y me gustaría, para terminar, señalar lo siguiente. En uno de los pronunciamientos de FECOE reciente, a propósito de las tareas pedagógicas, del magisterio colombiano y con una perspectiva global, se hizo una formulación. Es necesario avanzar hacia una revolución pedagógica. Esa enunciación, qué tanta arraigo tiene, cómo se está abordando la discusión, si es que hay discusión, cómo, cómo es la, la perspectiva desde la federación de esa uh, intuición, porque eso todavía no es un, tan, tan poderosa, porque esa es una uh, apuesta de fondo. Pues tomémosla hoy, hoy por hoy como una expresión, ¿no? Porque pues hablar de una revolución pedagógica <risa> implica, en historia hablamos más de una transformación implica transformar muchos órdenes eh, anclados ¿no? en el quehacer de la educación. Hablar de una revolución en educación implica eh, revisar incluso la parte ministerial de la educación, la parte curricular, la parte metodológica de hacer la educación. Hablar de una revolución en educación implicaría hablar de otro sistema de financiación que soporte la educación pública pues, inicialmente o principalmente para nosotros. Hablar de una revolución mmm, educativa implicaría potenciar la triada familia-estado-escuela, mmm, que hay un divorcio muy sensible. Eh, tocar el término de revolución educativa implicaría hacer un, unos niveles de articulación curricular desde el preescolar, la media, la básica y la universitaria. Implicaría llevarnos a, a la concepción de García Márquez de la educación desde la, desde la escuela hasta la tumba. Hablar de una revolución educativa implicaría pensar la educación con otras pertinencias, como lo he señalado. Hablar de una revolución educativa implicaría dejar de pensar en la privatización de la misma y afianzar la esfera de la educación pública. Hablar de una revolución educativa en el país significa ponerla en sintonía con otras demandas universales. Por ejemplo, con el mundo de la ciencia. Pero no un mundo de la ciencia donde se individualice el mundo, se digitalice la vida sino donde se pueda, a través de, de esas nuevas tecnologías, producir conocimiento. Ponerla al, a, a, a otras exigencias mundiales, como el fortalecimiento de la lengua madre y también el aprendizaje de otra lengua. Hablar de una revolución en nuestro país también significaría hacer un reconocimiento a las tareas hechas por nuestros pueblos afro cuando hablan de las juntanzas de nuestros pueblos indígenas que están luchando por la educación y su currículo propio que se desconoce. Hablar de la revolución educativa implicaría apartarnos de las exigencias del IFES y de los exámenes de Estado, que entre otras también son unos acuerdos de convenio comercial que tiene el mismo ministerio con estas entidades. Y hablar de, la, de una revolución educativa sería pensarnos en una educación en la que todos seamos capaces de desarrollar nuestros sueños y consolidar más como se dice en estos días una educación en la que podamos potenciar primero la vida bueno, eso queda abierto para próximas sesiones le agradecemos mucho que nos haya atendido y pues es evidente que este es un momento muy especial en la historia de la sociedad colombiana, de la sociedad planetaria, digámoslo así mismo, y de los temas de la formación de la nueva generación. Muchas gracias. Pero maestro, yo quiero, si es posible, en esta parte final, hacerle un homenaje a mi hijo. Eh, les comenté, tenemos algunas dificultades... Y hablando con él le digo, mira mi hijo, yo quiero pedirte perdón, ¿no? Yo debí hacer más, le digo, yo debí luchar más. Yo debí, irme comprometerme, debí comprometerme más contigo, tal vez debí alzar más la voz, levantar más la bandera, porque creo que ustedes se merecen otro país, no el país que les estamos dejando. Pero tenemos hasta el último soplo, no ya lo de vida, para seguir haciendo... Creo lo que nos corresponde hacer y dejar otra oportunidad para los que están, incluso para los que ni siquiera están hoy con nosotros.